Para mantener un hígado saludable y prevenir enfermedades del hígado, algunas de las cosas que puede hacer incluyen, evitar el alcohol o limitar su consumo, el consumo excesivo de alcohol es una de las principales causas de enfermedad del hígado. El alcohol puede causar daño al hígado y aumentar el riesgo de enfermedad hepática crónica, como la cirrosis y el cáncer de hígado. Si elige beber, hágalo con moderación. Mantener un peso saludable, la obesidad y el sobrepeso aumentan el riesgo de enfermedad del hígado graso no alcohólico NAFLD, que es una forma de enfermedad del hígado relacionada con el estilo de vida. La pérdida de peso saludable puede ayudar a reducir el riesgo de NAFLD y mejorar la salud del hígado. Seguir una dieta saludable, una dieta saludable rica en frutas, verduras y alimentos bajos en grasas saturadas puede ayudar a mantener un hígado saludable. Evite los alimentos procesados, ricos en grasas y azúcares añadidos. Hacer ejercicio regularmente. El ejercicio regular ayuda a controlar el peso y mejorar la salud del hígado. Evitar el uso de drogas ilegales. El uso de drogas ilegales, como la metanfetamina y la heroína, puede causar daño al hígado y aumentar el riesgo de enfermedad del hígado. Controlar enfermedades crónicas, como la diabetes y la obesidad. Estas enfermedades pueden aumentar el riesgo de enfermedad del hígado. Vacunarse contra enfermedades del hígado. Las vacunas contra la hepatitis A y la hepatitis B pueden ayudar a prevenir las infecciones del hígado. Hacerse chequeos regulares y hablar con su médico si tiene algún problema de salud relacionado con el hígado. En general, un estilo de vida saludable y una dieta balanceada son cruciales para prevenir enfermedades del hígado. Si tiene algún problema de salud relacionado con el hígado, hable con su médico para obtener una evaluación y recibir tratamiento.